En el día de la euskera hemos venido a la que fue la, la sede del diario GUNA, el primer periódico que se publicó en euskera, que siguió publicándose durante la guerra civil y finalmente fue eh, clausurado durante el franquismo. Eh, venimos aquí para reivindicar desde Esqueranitza eh, un año más eh, el derecho que tenemos a... A aprender y a vivir en euskera. Según los datos sociolingüísticos, en Bilbao, la ciudad con mayor población de la, de la comunidad autónoma vasca, el 46% de la población no sabe euskera, con lo cual no utiliza el euskera y no lo va a utilizar. En este sentido, eh, una vez más, reivindicamos el derecho eh, a aprender euskera, el derecho a la gratuidad del aprendizaje del euskera y también el derecho a vivir en euskera, en espacios como la cultura, el deporte, el comercio el tiempo libre, en definitiva, eh, la vida diaria, desde las instituciones también se debe garantizar el derecho a vivir en euskera. En este sentido, como decía eh, Imanol Urbieta, eh, bilis, es de aquí tener que ir a vivir, es de aquí tener que ir a vivir.